A todos, un gusto, un placer, un honor, la invitación y una alegría. Eh, un sueño cumplido cuando palabras, declaraciones, efectivamente se, con, se consuman, se expresan. ¿no? Se habla mucho de, esa, de ese binomio de la calidad y la inclusión y este proyecto y las propuestas de trabajo que aquí se presentan no lo declaran, lo hacen. Así que siéntanse muy tranquilos, muy felices, muy cómodos porque llevan, van a bailar con el más lindo y la más linda. El material es excelente, riguroso, cuidado eh, y justamente porque es una perlita, es bien democrático, es fino, es exquisito y a la vez está ofrecido públicamente, generosamente. Así es que los felicito y dan ganas de ponerse a trabajar. Estamos en un momento eh, importante de relevancia cultural y política, tiempos en la Argentina, en América Latina, en el mundo todo, donde necesitamos de estas propuestas integradoras de calidad. Yo sé que ustedes provienen de una cantidad muy diversa de historias personales y trayectorias docentes y técnicas muy diferentes, pero están compartiendo acá un conjunto de elementos que lo recorren las cuatro propuestas y eso me resultaba muy interesante, que hay puntos en común entre las cuatro. Y es una marca en relación al trabajo con estos contenidos de las cuatro propuestas que son objetos históricos, objetos que están en la cultura, están sumergidos en esta época, en coordenadas globales de tiempos contemporáneos. Y ese es un vector, es algo interesante, que en cualquier clase, todos los que somos docentes sabemos, aunque demos matemática, que un elemento de calidad de los contenidos es que esté, que baile a la música de la época, con el color de la época. Y las cuatro propuestas que ustedes eh, tienen entre manos, eh, bailan con esa música. En particular la de estudios de caso, porque, eh, no solo porque es un caso contemporáneo, además me han contado, tengo amigos que viven en Miramar y que están ahora justo inundados en estos días y desplazadas algunas de esas poblaciones. Puede ser esta laguna de Chiquita u otra, u otro lugar de la Argentina, de América Latina o del mundo. Van a compartir muchas de las características que ustedes encuentran en el material. Así es que haber tomado, como dijo la compañera antes, no es una estrategia nueva la de los estudios de caso, pero sí arrojada a situaciones del mundo contemporáneo. Ahí tienen un indicador, si ustedes quisieran, cuando trabajen con los docentes para ya marcar un ordenador en los contenidos que van a dar de geografía, de historia o de, en el campo de las ciencias sociales. Después en otras áreas tendrán quizá otros. Ese es uno importantísimo.